Daniel Canela, director de tránsito del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, advirtió este miércoles que aunque respeta el derecho de los estudiantes a establecer posiciones, consideró intentar quitar las mallas. Sería daño a la propiedad pública. Esto luego de las declaraciones del grupo estudiantil FJD. Ellos tienen derecho de reclamar y exigir, pero difícilmente vaya a ser reconocido ese derecho por la población franco-macorizana,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 que no tenía ningún tipo de, de advertencia de que un estudiante le va a caer encima. Sería un acto ilegal si ellos intentan contra esa malla, ya que el Código Penal Dominicano penaliza, para la redundancia, los actos a la propiedad pública. Agrega, la población ha estado de acuerdo con la colocación de las mallas y reitera, pueden existir sanciones para quienes intenten afectar la propiedad pública.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 para que los estudiantes puedan eh, cruzar de manera segura y en el día de hoy y mañana se le estarán colocando unas luces adicionales también a ese puente para que los estudiantes estén más seguros. Ya habíamos hecho gestiones con la Policía Nacional y con el propio rector de la universidad para que se mantenga una seguridad permanente en el puente y en el entorno, y en el entorno de todo el centro universitario. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.